Muchísimas gracias Yerjan, eh, Francis y a toda la gente que ha estado con nosotros. Eh, tenemos que continuar hablando de estos temas y del comportamiento de nuestros funcionarios porque ese es el fin, ir creando eh, la conciencia, la educación ciudadana para nosotros cambiar eh, la forma en que se ha manejado la política en la República Dominicana. Señores, debemos de seguir trabajando para que quede de lado ese clientelismo, ese populismo al que nos tienen acostumbrados. Deja mucho que desear personas que nosotros entendemos que tienen una visión diferente de hacer política, de trabajar la política, que su discurso ha sido siempre el, la función real de, de los funcionarios, en este caso el de los legisladores, personas que tú entiendes que tienes esperanza por la visión en que ellos perciben en que debe de manejarse la cosa pública. Hablar de una señora como Farideh Raful, hablar de un Antonio Taveras, el mismo Eduardo Estrella, que al inicio de, de su selección o elección como legislador, fue de los que dijo que retiraría los beneficios o esa compensación social, tenemos el título ahí, esa compensación social que reciben los legisladores, la misma Faride, que la hemos visto como, eh, no voy a decir divariando no es la palabra, pero que decía o asumía una posición, radical en lo que tiene que ver con ese clientelismo, en lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos, en lo que tiene que ver con el rol del legislador. Hay que recordar y destacar que Farideh Raful es una de las personas de las legisladoras que ha asumido posiciones de mucho interés y que le ha gustado a la ciudadanía. De hecho, vimos en la forma en que la eligió el pueblo. O sea, Farideh Raful no tenía contrincante en el distrito. ¿Por qué? Porque se entiende que es una funcionaria diferente, ¿verdad? Cuando se da el tema que tiene que ver con los fondos o el llamado barrilito, que ella dijo que no los recibiría, luego vemos que sí, pero que iba a ser redirigido, que iba a ser para eh, un tema de... Que, tiene, que tenía que ver como con asesoría a los funcionarios y demás. Luego, cuando se arma el escándalo de esa redirección que ella planteaba, que lo único que la pudo salvar fue decir, no, pues no lo voy a recibir, entonces ahí se calma la cosa. Vemos que en estos días, en esta semana, sale la información de que, al igual que los demás legisladores, pero se destacan y resalta. Eh, tanto ella como un Eduardo Estrella, como un Antonio Tavera, el tema de la distribución o la repartición de las tarjetas que estará dando el gobierno a través de los legisladores. Nosotros nos preguntamos y entendemos o pensamos que en el caso de Farideh, de estos tres que están ahí en pantalla, uno dice, bueno, pero qué raro que lo están haciendo, ¿por qué lo hacen? Si ellos son los que han atacado esta práctica populista, política, que tenemos o que nos tienen acostumbrados en el país. Cuando eh, ellos son los que van a tener en sus manos un pesos, no es la cantidad, sino es el fondo de la cosa. Cuando tú tienes a un legislador que su rol es legislar el rol del legislador es legislar, no estar haciendo eh, obras de ayudas o haciendo obras sociales. Para eso nosotros tenemos al plan social de la presidencia, ¿verdad? que es que se supone que es una institución que está dirigida a dar soporte a nuestros ciudadanos que tienen necesidades económicas, necesidades sociales, que necesitan alimentos, en el caso de las viviendas, todo lo que tiene que ver con ese soporte social a los más necesitados. Nuestra pregunta es: ¿por qué lo tiene que hacer el legislador? ¿Por qué no romper con ese esquema? ¿Por qué no romper con esas formas, con esa manera? Todos la van a recibir bien. Un millón setecientos mil. Un millón setecientos mil. Mil personas, eh, porque es de mil quinientos eh, la, la tarjeta de la que hablaba Luis Abinader. Perfecto, Fue muy reconocido el hecho de acabar con las entregas de canastas. Un acto eh, bochornoso que denigra al ser humano estar haciendo filas, tirándole esas cajas y todo lo que conocemos que se daba en las reparticiones de las canastas, canastas o no, de las fundas. Pero entonces tenemos a... Eh, los legisladores, que ¿quiénes serán que lo harán? Yo pregunto, amigos televidentes, si estamos avanzando, si se supone que estamos hablando de la nueva política, se supone que estamos hablando del cambio, ¿por qué seguir con, la bendito, con el bendito populismo, de que sean los legisladores que tengan que estar dándole a los ciudadanos cosas? Faride, Antonio, Eduardo, los 32 legisla eh, eh, legisladores que nosotros tenemos Ustedes no son los que tienen que estar entregando estas benditas ayudas. ¿Qué es lo que se da cuando tú tienes a un legislador, a un funcionario, que te da esta tarjeta que la lleva a la comunidad, que a través de sus colaboradores la lleva a los sectores? Se crea ese vínculo de dependencia o de entender que esa persona es que te está ayudando. Tú tienes a un Luis Abinader que te dice que el ciudadano dominicano debe de ir entendiendo que lo que se da desde el Estado no es una... Una gracia, no es una ayuda, que no es que, que yo soy el salvador porque te estoy llevando esta colaboración. Pero entonces por este lado tenemos al presidente que este es el discurso de que el ciudadano entienda que desde el Estado se le deben de suplir sus necesidades sin que se entienda que son migajas o que son colaboraciones del funcionario de manera directa. Pero entonces lo que vemos por un lado a Luis Abinader diciendo esto, pero entonces por el otro lado tenemos a los legisladores que son los que entregarán las, eh, las ayudas a las familias necesitadas. ¿Por qué no hacerlo por los mecanismos o por la institución correspondiente, que es el plan social? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que seguir hablando para ir rompiendo con este populismo, con esta manera de hacer política barata? Porque no hay otra forma. No hay otra forma, no hay un porqué se le haya tenido que entregar a nuestros legisladores la entrega de esos bonos. Usted dirá, eh, ustedes dirán, bueno, como quieres malo. No, no es que como quieres malo, es que nosotros debemos de ir fortaleciendo e ir cambiando la manera de hacer política en este país. Aquí no están eh, los que nos representan en ese Congreso, en esa cámara legislativa para estar dando tarjetas. Ni para estar dando canasta, ni para estar dando habichuelas con dulce, ni para estar dando en el tiempo de las madres la ponchera para las embarazadas y demás. Eso hay que acabarlo, señores. Y repartiendo, entonces, y repartiendo lavador, Iván. Y repartiendo lavador. ¿Hasta cuándo, señores? Luis Abinader por un lado tiene un discurso, entonces por otro lado hacen otra cosa. Ah, Así no. Ellos dicen, ellos por dicen Dios. Que, que como antes se hacía. Así es que justifican, pero qué sinvergüenza a Francia. A Francia no le gusta esa cosa. Hemos llegado ah, a la eh, parte sí. ¡Feliz fin no, sí, claro, de semana! Que hay que, bueno, que hay que cambiar, Cuídense, pero... usen la ver, mascarilla, quiero, señor. Que